Dieguito, otro saludo a todos nuestros amables televidentes de Avia y a la televisión. Contentos acá para un poquito. Darnos este espacio y hablar de otros temas y en tanto alegrar los corazones. Seguro que sí. Eh, ya la conocen, obviamente, uno de los personajes de la televisión boliviana, nuestra querida Lidia Chávez, que tenemos hoy el placer de tenerla acá en el elenco de Abya ya, la Televisión. Ella tiene la propuesta del fin de semana, no exacto. Es cierto? exacto. Y eh, lo que se vivió también. Diferentes que vivió. actividades que se viven en nuestro país, no solamente en el Departamento de La Paz, pero sí le voy a contar lo que se ha vivido este pasado martes 13. Ya. Una de las fiestas más grandes que se viven en. El sur del país. Hablamos Permitime, de Tarija. Permíteme un permíteme, paréntesis. Martes 13, ¿te dice sí. algo Martes 13 no, o es ver, un día más? Para mí es un día más. Bien, correcto, Tranquilo, también. normal, así como se vivió en el departamento de Tarija, como se hizo el cierre de la fiesta grande de Tarija. Así que con estas imágenes que vamos a compartir con ustedes, se vivió uno de los acontecimientos más grandes que tiene este bello departamento: es el encierro de la fiesta grande de San Roque de Tarija, que se inició muy tempranito, este pasado 13 de. Septiembre A partir de las 5 y 30 de la mañana aproximadamente con el repique de campanas para luego a las 9 de la mañana la misa solemne del encierro de la festividad de San Roque. A las 10 de la mañana se realizó la procesión del encierro y a las 2 de la tarde eh, se des, bueno, descansaron los promesantes y para luego a las 4 de la tarde retornar hasta el atrio de la iglesia de San Roque junto a este... Patrono que es eh, muy venerado en el departamento del sur del país. Ahí estuvieron los chunchus promesantes. Más de 10.000 chunchos promesantes que le dijeron nuevamente a San Roque, volveremos al año. ¿Qué, ¿Qué le parece a estas imágenes, gringo? Realmente maravilla. es parte de nuestra cultura. Y Tarija tiene una de estas esencias muy importantes. Le cuento que esta festividad gringo, el pasado, la pasada gestión, el 14 de diciembre del 2021, ha sido declarada mediante la UNESCO como fiesta. Fiesta Grande de Tarija, Patrimonio Cultural inma, Inmaterial de la Humanidad. Así que esta gestión... Se, estrenado, se estrenaron como patrimonio así que felicidades a todos nuestros hermanos del sur del país que estuvieron realizando precisamente esta fiesta y el encierro que comenzó en la pasada el pasado mes el 15 de el 16 de agosto con, recordando el onomástico de San Roque Gracias. ahí se inició y durante un mes realizaron diferentes actividades desde concursos de la loja de los cañeros ferias muy importantes para luego culminar esta gran fiesta, la fiesta grande de San Roque, haciendo la promesa al tata, que es el señor de San Roque, que al año nuevamente estarán a sus pies. ¿Tú estuviste alguna vez participando en esta fiesta? Dentro de la fiesta no, ya. pero sí conozco a Tarija. Realmente Obviamente. es maravillosa. Saludos al sur del país, donde se disfruta el mejor seise tarijeño, una sopita de maní, unos misquinchos deliciosos eh. o muy tempranito una riquísima chirriada, Qué lindo. y los matecitos amargos que son deliciosos. Así Bienvenido. que saludos. Qué este fiesta. año sí, se estrenaron como patrimonio que fue declarada mediante la UNESCO y para nosotros como bolivianos orgullosos de seguir conservando lo que nos han dejado nuestros antepasados, ¿no? nuestros sí. ancestros. Muy Esto interesante. Es está entonces entre tus tareas pendientes ir a, a Tarija. A la justo, de en los chunchos, ¿no? justo en esta fecha. Me gustaría El estar, año que viene ya está... El, ya está al año ahí. será, ¿Sí? como decía alguien, ¿verdad? Ojalá, mira, ahí están justamente los Erques. ¿no? Los Erques, sí, qué, los qué, tamborilleros qué que están presentes. solo le cuento y he estado preguntando por qué solo varones eh, dice que cuando había esta plaga de la lepra hace muchos años atrás allá en una provincia que se llama Lazareto los varones eran los que salían a las calles con esas flechas sí. para eh, pedir alimento para pedir eh, bueno ayuda a la gente iban a los pies de San Roque y las mujeres se quedaban dice en el leprosario por eso sí. que se ha quedado con esa tradición que solo los varones son los chunchos promes y las mujeres vienen a hacer las alferezas, que son la parte organizativa, los que les ayudan a llevar las cajas, los cerques, están detrás de los varones con todas las familias. Es una fiesta de familia, cero bebidas alcohólicas y un mes entero se viste de fiesta lo que es la Festividad de San Roque. Buenísimo. Ahí está. Una, una maravilla, lindo. Saludos a Tarija, obviamente. Sí. Hay mucha gente que nos sintoniza por allá y seguramente estarán recordando con estas imágenes lo que ha sido la fiesta de hace poquito, ¿no? Que se ha, se ha, ya se ha cerrado por la gestión 2020. Eh... 2022, ¿sí? Exactamente. Luego de esta festividad le cuento que otra que se vivió, la, una de las grandes en la capital. Hablamos del departamento de Sucre. Eh, departamento de Chuquisaca, Chuquisaca, ¿no? perdón, sí. en la ciudad de Sucre. Correcto. Sí, se vivió la festividad de la Virgen de Guadalupe, una de las eh, vírgenes más veneradas en Latinoamérica. Así dicen, Y aquí, ¿no? aquí también se lo ha vivido, ahí está, participaron, le cuento alrededor de 57 fraternidades, ...más de 45 mil bailarines... Y sí se, se la vivió este pasado 10 de septiembre Dentro de las actividades tan importantes Es la confraternización con otros departamentos Porque llegaron desde La Paz, Bailarines, Potosí, Oruro, Cochabamba, Tarija Confraternizar dentro de esta festividad que se la vivió en la ciudad de Sucre En honor a la Virgencita de Guadalupe Señores, y bueno, dentro de las características de los hermanos Que han llegado de las diferentes provincias del departamento de Chuquisaca A la ciudad de Sucre, estuvieron las danzas navideñas la danza del Puglia y el Tarabuco, los zapateos, la cueca camargueña y bueno, potolos, entre otras danzas que son parte también de este hermoso departamento que es chuquisaca que el pasado fin de semana se vistió también de actividad folclórica. Qué interesante, ¿no? La, Ahí está. La, la, la gualala le dicen, ¿no? Sí, sí, sí, gualala, sí. ¿no? Gualala, ¿no? La, sí. La de la gualala. Exacto. Que, y bueno... Que mueve mucho, ¿no? Yo uh -huh. recuerdo la, desde la semana antepasada, dos semanas antes por lo menos ya hubo actividad vinculada... ¿Sí? Justamente esta festividad y claro, lo, lo fuerte fue el pasado fin de semana, Exacto, ¿no? Tú ahí sí estuviste, Yo fui, este fin de semana no, pero sí claro. participé muchos años. ¿Bailaste? Increíble, bailé. Ya. Uy, qué el tramo tan largo. Y bueno, serio? el clima en este tiempo, calorcito, ¿Ya? pero el cariño de la gente, como en cada departamento, es único. ¿Cuánto, cuánto recorre generada? más o menos? Es, eh, mm. ¿Qué serán? Es Unos 5 o 6 kilómetros. Sí, ¿no? un poquito más. Un poquito más. Un poquito más ah, entre largo. subidas, sí, sí. Y pero hermoso, hermosa fiesta, donde nuestros hermanos chiquisaqueños al año una vez tienen una fiesta así tan grande como es esta, ¿no? Y obviamente con su alegría, con su entusiasmo, eh, comparten precisamente esta gran festividad cada año. Qué Ahí lindo, está. Una belleza. Bueno, esto, esto es por eh, por la fiesta de Guadalupe la... que se celebra en estas fechas siempre, en esta ¿no? Fecha, ¿Es una, en esta fecha, ¿es una fecha, no? fecha móvil o es una fecha fija? ¿Es móvil? Normal no, normalmente lo trasladan a fin de semana. Ajá. Porque correcto. se vendría a hacer en fecha exacta, a veces cae a media semana. Claro, pero siempre es en septiembre. Siempre en septiembre. En septiembre siempre. Correcto. Ahí está. Eso es lo que se vivió en el departamento de Chuquisaca Y bueno. Eh, también vamos a tener más festividades porque se vivió el, la festividad del Señor de la Exaltación Aquí en la Ciudad de La Paz, fuerte fuerte. fuerte bien, también esta actividad bien. Porque se lo ha vivido primero eh, en la Ciudad del Alto, lo había adelantado eh, en la zona Villa Dolores También se ha vivido en la población de Tihuanacu Le cuento que en Tihuanacu dice que solamente pueden bailar morenadas Mira, no se puede bailar danza liviana, es decir, otras danzas como tinku, sí. caporales, dice que hay una costumbre muy arraigada, si el que Ajá. algún pasante o algún vecino desea organizar una danza liviana, suele pasar Cosas no agradables en Esto la no población. No, Guadalupe, por si acaso. No, es el señor este señor de la señor exaltación, exaltación sí, en Villa Dolores. El, no confundan con el título, por favor, compañeros, sacamos el título. <risa> Guadalupe es... era Sucre, sí, Ahí está. ahora este es Ciudad este del Alto, Villa es... Dolores, sí. señor Villa Dolores, de la exaltación. Señor de la exaltación, que Exacto. es el eh, 14, ¿no? 14 de septiembre, ¿no? Que en esta ocasión lo adelantaron. Eh, y este pasado fin de semana se lo realizó. ¿Cómo también se ha vivido aquí en, en la, aquí en nuestra zona? ¿Obrajes? Claro, en Obrajes, exactamente. Estuvimos haciendo un despacho, participaron alrededor de ocho fraternidades, no hubo la participación de la morenada como nunca, más danzas livianas nada ¿No más. hubo morenada? No hubo morenada, Mira, esa le es una cuento. Noticia, ¿no? Sí, no hubo morenada. Contra lo que pasa en Tijuana. Exacto. Que solo es, more... ¿Solo es ido morenada. Solo es morenada. con todos los morenos? De repente, gringo, ¿No? de repente, ¿no? Son festividades que se han vivido este pasado fin de semana. Eh, también se ha vivido el aniversario y la fiesta también del 14 de septiembre en una zona populosa aquí en la ciudad de Paz. ¿Cuál? La zona Garita de Lima, o la zona 14 de septiembre, más conocida como la garita de Lima. La garita de Lima se sí, llama 14 de septiembre, sí, zona ah, 14 de mira, septiembre, no Garita de Lima. Todos le conocen como Garita de Lima, ¿verdad? 100 años cumplieron, le cuento. No te creo. Se celebraron sí, 100 mira. años de aniversario de la zona y la y nuestras hermanas comerciantes como vecinos también participaron con la danza. ¿Tenemos imágenes de ese momento? Eh, no sé si producción me tiene... Eh, eh, ¿Sí? Pero sí... Si no, Igual, les mandamos igual un, claro, un saludo un salud especial. Una felicitación, 100 años ha cumplido la Garita de Lima, que en realidad eh, se llama 14 de septiembre. Zona 14 de septiembre, ah, mira, ah, qué, ahí qué está. ¿No? Está, está. Así bueno. que felicidades a nuestros vecinos, vecinas, ahí están las imágenes. Ahí está, estas, están. Son, las, estas están las son las imágenes de la imágenes? Garita, sí. De... Aquí está, aquí está. Mire. Ah, estas son las de sí, la las Garita. Que están bailando sí. Cullahuadita, nuestras hermanas comerciantes de los diferentes rubros. Se organizaron para precisamente eh, festejar la zona, eh, festejar esta festividad tan importante que como cada año se la vive eh, en esta zona tan populosa, la zona 14 de septiembre. Y bueno, este 14, en fecha, en fecha, este pasado 14... Ayer, antes de ayer, no me Ay, antes de ayer. También se vivió la festividad del Señor de la Columna en Sorata, le cuento. Señor de la Columna, señora. sí. así. Yo dije, tendrá que ver algo con la columna, algo así, sí. dije yo. ¿Y qué había Pero hecho? bueno, Señor de la Columna, es, eh, es una festividad que se la vive cada año en la población de Sorata desde 1970, le cuento. Mira, ¿Ya? Más de 50 años. Sí, más de 50 años. Ahí tenemos solo fotografías, eh, lo que hemos podido obtener de esta festividad que se ha vivido hace dos días atrás, en Sorata, muy importante, tan bello, en Sorata, Sorata tan, tan lindo, lindo este, lugares maravillosos paraíces. que tiene, mm. sí, yo de, siempre digo, tenemos que hacer turismo interno, Sin duda. y el, realmente Bolivia es rica en, en diversidad en cuanto a clima, cultura, lugares maravillosos, así que Qué tuvimos lindo. muchas actividades, le cuento gringo, este pasado fund, fin de semana durante estos días, y bueno, con esto vamos a cerrar lo que ha sucedido estos días y el pasado fin de semana para luego dar paso a lo que se va a vivir este fin de semana. Ah, sí, sigue la Le fiesta. Le cuento. Dale. Se va listando la fiesta del gran poder con bombos y platillos. Mira. Justo en estas fechas, mes de fines de septiembre, octubre y ya noviembre, las fraternidades, en su mayoría de danza de la morenada, tienen bloques especiales. Estas como costumbre, suelen realizar sus aniversarios en estas fechas para ya, como que a desempolvar matracas, ya empezar a mover los pasitos y prepararse para lo que será la fiesta mayor de los Andes, Gran Poder 2023, se vendrá con sorpresas, así se lo anticipo. ¿En qué fecha es el Gran Poder, recordemos? Eh, es en, entre mayo y junio siempre se realiza, ¿no? Correcto. Eh, y ya se van preparando los distintos bloques con grandes recepciones sociales, le cuento. Este fin de semana se va a vivir el décimo tercer aniversario del bloque Contraruta. ¿Qué ¿Qué le... Contraruta. Contraruta, de la fraternidad espectacular Transporte Pesado del Gran Poder. ¿Qué le parece esos nombres? Interesante, Nuestros Contraruta. hermanos transportistas son parte de la fiesta mayor de los Andes ¿no? eh, los pasantes don Jorge Bustillos Jové, la señora Lidia Aguilar que se llevará a cabo este domingo a partir de las 11 y 30 de la mañana en la Iglesia del Gran Poder en la calle Antonio Gallardo para luego irse en una caravana folclórica a la mención a la mansión de los transportistas frente a la Iglesia Santísima Trinidad en la calle Max Paredes ahí van a festejar su aniversario este bloque tan especial es el bloque Contraruta uno de los bloques. Ahora hay otro bloque que también va a festejar su aniversario. Eh, es el bloque de la Fraternidad Morenada Eloy Salmón de los señores maquineros. ¿Les suena ese nombre, la pues Eloy Salmón? Los maquineros, claro, ¿Sí? no? La de la calle Eloy Salmón. Son los que costuran. Claro. Y ahí están los colores característicos, el rojo, el blanco y el verde. Uno de los bloques de esta fraternidad también va a estar de aniversario. Eh, y los pasantes son don Juan Carlos Cayoja, la señora Carmen, don Javier, doña Patricia, don Hugo, don Harold, don Héctor y Daphne quienes van a estar de aniversario este fin de semana y igualmente después de la misa de transporte pesado o antes del transporte pesado estarán con la misa a las 10 de la mañana en la iglesia eh, del Gran Poder y para luego festejar este aniversario en un local muy conocido junto a las mejores bandas, orquestas que se van a vivir. Cuando dices un local muy conocido, ¿por qué no sí. lo mencionas? Porque hay variedad de locales. ¿ah? Pero puedes mencionarlo, no hay problema. Sí. no hay restricción, no hay ningún problema. ¿Cómo se llama el local? Salón de eventos, eh, a ver, Salón de eventos Imperio. Imperio. Sí, ahí, ahí está. está. Está buenísimo. Ahí Dime, estas, estas dos, estos dos bloques que están celebrando su aniversario ¿Son eh, de morenadas? De morenadas Una es de la Eloy Salmón y la otra es de la morenada Transporte Pesado Son dos morenadas que participan Una de las más grandes Que participan dentro de la festividad del Señor Jesús del Gran Poder Que ya van preparando para lo que ya van a ser las primeras recepciones sociales Las actividades, ¿sabe cómo comienza Gringo? Comienzan con la presentación de las invitaciones Es una de las primeras actividades qué se hace cuando más o menos? En noviembre, normalmente en noviembre. Luego eh, hacen la presentación de la junta de pasantes. ¿No? ¿Cuál será la novedad de esta gestión? Que cada año hay uno nuevo. Que cada año hay nuevo. Un nuevo, uno nuevo. Cada ¿no? año hay, van cambiando los van pasantes. Van cambiando cada año. ¿Y cómo y se elige el, el pasante? Eh, los fundadores, tanto como los pasantes que están pasando en esta gestión, son los que se fijan en cuál de estas parejas, porque tienen que ser pareja, en su mayoría, ¿no?, ya. dualidad. Tienen que ser dos sí, pero sí. tiene que ser una pareja. No, pueden ser tres, cuatro parejas, ya. pero siempre tienen que ser parejas. ¿no? ¿Y, ¿Y a quiénes los eligen? A los más responsables, a los que tienen más trayectoria dentro de la fraternidad. Si usted baila uno o dos años domingo le, no, no le, le toca cuántos años tienes que bailar digamos más o menos las años que usted quiera pero digo para ser pasante digamos por lo menos tres no tres años no así que los mismos fraternos te conozcan ya seas claro. visible dentro de la fraternidad para así ser parte y, parte ¿Y qué es el pasante cuál es el trabajo es el que organiza la Ajá. fiesta no Ufa. desde la recep desde la presentación de invitación donde es su primera actividad la presentación de la junta de pasantes la presentación de la recepción social para ver ¿Qué bandas les van a acompañar? ¿Qué grupos nacionales como internacionales van a presentar ¿Eso cuándo se hace más o menos? Eso en enero. en enero. Las recepciones del gran poder son entre enero y febrero, cada ya. año. Y ya después empiezan los ensayos, el, el segundo ensayo, la práctica de pasos, viene la promesa y lo que es ya la entrada en honor al Señor del Gran Poder. Ya desde ya nos están preparando Gran Poder 2023. Buenísimo, eso en cada una de las eh, fraternidades, de las fraternidades. Ocurre. en lo toditas, mismo. Sí, lo mismo. en su mayoría. Correcto, esa, su es, mayoría. esa es un poco la lógica. ¿Cuántas fraternidades participan en, en gran, gran Poder? En Gran Poder, más de 60 fraternidades. Más de 60 fraternidades y bueno, este año eh, seguramente van a estar con grandes novedades. Cada año siempre están, cada una de, la junta de, pasan, de las juntas de pasantes, específicamente en morenadas con novedades, entre grupos, entre nombres de gestiones, entre vestimentas, siempre tienen novedades. Así que desde ya nuestros hermanos artesanos están empezando ya a idearse modelos de invitaciones, los trajes que van a lucir las pollereras en cuanto a los trajes. Bueno, es todo, todo un trabajo, todo un trabajo desde los músicos que estrenan también trajes en la entrada del gran poder. Definitivamente, es la Ajá. fiesta mayor del, del folclore. De los, sí, fiesta mayor de los, los Andes. De los Andes, así de es como Rampo. se llama, que además, por cierto, además de mantener vivas esta, esta, estas manifestaciones de nuestra cultura, de nuestro ser, eh, dinamizan la economía. Exacto. ¿no? Ese es otro elemento importantísimo y que sin duda todo este periodo de la pandemia de COVID-19 se ha sentido. ¿no? Se ha sentido eh, y este año, a Dios gracias, nuestros artesanos nuevamente eh, volvieron, volvieron a, bueno. a sus tiendas, volvieron a agarrar el bastidor, volvieron a lucirse con sus hermosos diseños que realizan para cada una de las fraternidades y nuevamente está activa la economía en nuestro país. Es y estas es. festividades hacen eso, ¿no? No solo en Gran Poder, en Oruro, que también ya presentó su, su carnaval oficial para el próximo año, y, y bueno, en diferentes departamentos, como le hablé. Tarija estuvo de fiesta, eh, Chuquisaca estuvo de fiesta, y bueno, porque no ha sido las diferentes zonas, poblaciones y comunidades. Esto es dinamizar la economía, sin sí. duda. Eh, una consulta más que quiero hacerte, Lidia, tú que eres la experta, eh, eligen a la reina, ¿no? ¿Sí? A, a, la, a la paya En de Gran 100... Poder es paya Paya. En Oruro es la predilecta. Predilecta. Sí, y en otras fraternidades se dice la reina, ¿no? Uh -huh. En el en gran poder es la paya, paya. Primero hay una elección interna de las fraternidades. Donde entre cada bloc... uno lleva, lleva sí. su reina. Cada fraternidad siempre tienen varios bloques. Bloque de chinas morenas, 50 morenadas, chinas morenas, las cholitas, bloques especiales. Entre ellas hacen una elección y ahí tienen su elección interna, sacan a la reina esta reina participa en la elección de la Palla, de la Asociación de Conjuntos Folclóricos O sea, ¿cuántas chicas poder? llegan digamos a esa instancia? Más de 50 Más de 50 representantes digamos. de cada fraternidad para la festividad, Correcto. eso se hace un mes antes de la festividad. Un mes antes, ah, un de, mes antes. De, de la festividad sí. y la reina o la Palla en este caso eh, digamos tiene vigencia durante el año, un año hasta, hasta la próxima. Hasta el próximo, está la Palla son tres lugares, pero primero es la Palla en la reina del Gran Poder y no recuerdo muy bien la tercera cuál es el nombre, pero las tres son las que participan en diferentes actividades desde que son elegidas en presentaciones, en los medios de comunicación, hacen obras en cuanto a difusión de nuestra cultura, entre otras actividades. Buenísimo, ahí está entonces. Eh, la próxima semana podemos hablar de Oruro un poquito. Pero claro que ¿Sí? sí, vamos a hablar de Oruro porque hace... Hace una semana atrás se ha hecho la presentación de la ficha oficial, del spot oficial de Oruro. Ya tenemos la cartelera, vamos a mostrarles cómo se va a ir desarrollando todas las actividades, desde el encuentro, desde el concurso de bandas, desde los convites, desde cuándo va a ser la entrada, todo eso. En febrero, de antemano le, le adelanto, va a ser la entrada de Oruro. Ah, ya estaba también queriendo nos... ver. ¿Tienes sí. la fecha? ¿Sabes la fecha del carnaval? No, no. Me re... creo que es el... 18, 18, si no digo, 18, 18 estaba viendo 18, aquí justamente mi, mi Sábado chanchullo. de peregrinación. Sí, puede ser el sí, 18, el sí, 18. 18, 19 sí. y el 20, 21. El 21 sí. sería el martes de Chaya. Sí, martes de Chaya, que es el Día del Diablo y del Moreno, le cuento. Ajá, mira, <risa> mira nada más. Cada festividad realmente tiene distintas características y cada vez que sirven, porque es un aprender diario, gringo. Sin duda. Yo me admiro realmente de la riqueza que tiene cada uno de estas entradas, estas festividades en distintos puntos de nuestro país y esto se ha habido replicado en, los, en el mundo entero por los hermanos bolivianos, así que me siento orgullosa de informarles este tipo de actividades. Una maravilla Lidia, sí. como siempre una capísima, te vamos a esperar el viernes que viene. Estamos ¿sí? presentes acá minutitos, a la misma hora. Minutitos antes o después de las 10 de la mañana, como siempre una alegría recibirte. ¿Qué tienes para el programa de este fin de semana? Mañana le eres? cuento, sí, estaremos con música tropical, con unos grandes de la música, estaremos hablando de la morenada de Taraco específicamente, desde sus inicios tendremos invitados junto a la, la festividad, bueno, la entrada universitaria con la Fraternidad de Mineritos y riquísimos aperitivos junto a Max Carricho. Buenísimo. Y el lunes, bueno, hoy más bien dicho, los esperamos a las 3 de la tarde por Avia y a la Radio, su programa Fiesta Mayor. Fiesta mayor también en sí, radio, entonces. Radio. A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Bueno, sí. qué orquesta tropical vas a tener el Estamos fin de semana? Chino y la Nueva Generación. ¿Cómo se llama? Chino y la nueva generación. Chino y la nueva generación. Sí. Mira. Sí. No va los a conocía. Va, va, no, va a ¿Buenos, buenos, buenos, buenos temas. Buenos temas Ahí está. de esos clásicos de antes, así que estaremos amenizando su noche con muy buena música. Buenísimo, Lidia, ahí sí. estamos entonces, nos anotamos. El viernes que viene nos reencontramos, que tengas no, una me... linda semana. Igualmente. Gracias por tu cariño, por tu entrega y tu compromiso, y sobre todo por mantener vivas estas, estas, estas manifestaciones sí. que son tan necesarias aquí en, en nuestro país. Y aquí ¿Sí? estaremos informándoles. Muchísimas gracias, Será un gringo. placer. Te veo, en... te veo mañana. Mañana, nos vemos. Gracias, Buenas, muy amable. Buen mal. día. 10.37.